¿Qué tal Youtube? Bueno, en este, en este video voy a... Ya, eh, ya lo había grabado pero me tocó volverla a comenzar Entonces en este video quiero mostrar eh, para hacer esta familia de tipo que es para... Eh, es una familia medieval, de tipo medieval Y pues tiene ciertos objetos ahí que no se van a poder realizar en Revit, entonces pues, pues no los voy a realizar entonces eso no digamos no, no se van a trabajar, digamos, pero lo que sí se va a trabajar es ese este tema de puertas y cómo se pueden abrir, cómo se ve su representación en 3D abierta y en 2D, cómo se dibuja para que quede la puerta abierta, eh, como se ve aquí. Y que esto no se vea, solo que se ve la puerta abierta en planta y ya. Y en este caso, que es una puerta sencilla, esta es doble y esta es sencilla esta sencilla también se puede abrir con un ángulo de 15 por ejemplo y la puerta abre pero lo único que le faltaría es el arco aquí de, de anotación para que quedara abierta y se dibujara abierta eh, esa parte no la, he, no la he trabajado para que quede eh, anclado aquí al borde igual que acá entonces de pronto en, en este caso que voy a hacer esta nueva familia de pronto voy a intentar que, se, que la puerta abra y cierre con respecto a acá no se puede, es porque el parámetro tiene que desaparecer la línea. Ese es el problema, porque yo al hacer ese arco ahí, que iría de aquí a aquí, al cerrarla, ese arco deja de existir. Entonces no sé si, si Revit permita hacer eso. Entonces, esa sería la duda, pues la que, pero lo que se va a hacer aquí es, repito este es un video para intermedio para visuales intermedios de Revit avanzados, yo creo, o sea, gente que ya esté haciendo cosas mucho más diferentes avanzadas que no son digamos, esto no se debe realizar aquí en Revit porque son, son familias que de pronto yo lo yo estoy utilizando para probar y para practicar y para, y para enseñar algo diferente pero este tipo de familias no, no, no, no, no, no. este tipo de, de puertas pues es una puerta que no es convencional y que en Revit pues no se puede hacer ciertas cosas como decía eh, ciertas cosas como estas, estas manijas, estas hendiduras, estos bordes no se pueden modelar en Revit o sea se pueden modelar pero no al estilo como lo haríamos en 3D Max o en Blender o en otros programas entonces no no no no, no tiene caso hacerla en Revit pero lo que sí se puede hacer es hacer una especie de montaje que eso es lo que quiero hacer también una especie de montaje como hacemos en SketchUp, como hacemos en otros programas en Maya simplemente para que se vea visualmente lo que se puede ver visualmente y lo otro pues lo dejamos sencillo entonces lo primero que hay que hacer es bueno pues acá primero no, no, no guardar todo esto porque si no voy a dañar lo que yo ya tengo hecho entonces vamos a hacer una familia de puerta normal aquí y lo, primer, y, lo, y, lo, y lo primero también que hay que hacer, primero pues cerrar esto y abrir digamos un vamos a abrir esto con, con el editor este porque la puerta hay que recortarla porque la puerta no puede salir con estas cosas aquí por debajo este borde puede salir pero inclusive hasta acá en este pedacito de está saliendo aquí no nos sirve desde aquí y este pedacito de acá también toca quitárselo porque no eso no, no no sirve ahí y acá este borde aquí con ese pedazo de piedra hacia allá tampoco nos sirve entonces nos toca omitir este pedazo y salir desde acá suprimir esto y este ahora sí podemos coger esto hasta yo no sé si ese palo no ese palo está un poco complejo va a tocar soltarlo acá y dejarlo aquí y listo ahora la guardamos mm -hmm. ponemos ahí un modo bueno, eso no ahorita no nos interesa no estamos trabajando en eso ni photoshop ni es tutorial de photoshop ni de ahorita lo que se quiere hacer es diferente se quiere mostrar ciertas cosas que aquí esto lo primero que tienen que hacer es borrar esto y los parámetros esos que estaban ahí Y estos. chao porque no los vamos a usar y tampoco no queremos tener eso ahí estos sí y estos se quedan ahí estos son nuevos de Revit 2017 de operación entonces los dejamos ahí la, y aquí de altura si le ponemos 2100 por ejemplo o 2000 puede quedar 2000 sí, o 2100 y esta casi siempre yo la dejo 900 para arrancar porque es la, la, la básica lo que aquí se puede hacer es como digo para va a ser esto es hacer un montaje, una especie de montaje como que la imagen se ve aquí, inclusive ahí, así ahí quedó bien cortada no bueno, le faltó un poquito parece me faltó un poquitico, bueno, ese bordecito, bueno, no importámoslo así para no alargar eh, de todas maneras el video va a ser un poco largo porque como no les he mostrado pero lo, los, los parámetros que hay que hacer para este tipo de puertas pues son digamos esa que es doble bueno tiene más parámetros pero esta que es sencilla es los, los, la cantidad de parámetros que hay que hacer es todos estos que están acá estas dimensiones bueno y estos de IFC que no tienen, estos no porque eso ya los trae y los de identidad pues ya están ahí que ahí no había nada eh, son estos como unos 8 o 10 bueno los que ven acá el row width, bueno, eso también se puede manejar, pero hasta ahora no, no están paramétricos ahí. El row width es el ancho de construcción, ¿no? Eh, entonces esos son todos los que se va a tener que generar. Entonces por ahora, pues, lo que, lo que podemos ir haciendo es primero pues observar aquí, bajemos esta, y observar lo que ya tiene, porque esta ya la otra ya la hicimos, o sea simplemente lo que nos falta aquí es pues primero mirar este borde cómo lo vamos a hacer si es que lo vamos a dejar por fuera entonces este lo podemos hacer o sea podemos lo que podemos si sí, podemos más bien editemos esto es que lo que se puede o sea hay varias formas que se puede hacer esto pero oye, lo que podemos hacer es dejar aparte vamos a, a cambiar esto y volvemos a hacer otra edición acá. ahorremos esto. Y vamos otra vez acá a abrir esto con el editor otra vez. Esto lo estoy haciendo en vivo, ¿no? Por eso es que, que hago esto, porque esto no lo estoy editando. Esto lo estoy haciendo en vivo. Entonces, pues, lógico que van a haber errores. Pero bueno, de todas maneras, esto es gratis, como dice Entonces, vamos a ver esto acá. Y lo cortamos a cortar primero esto porque yo sé que eso no nos va a servir ahora lo que podemos hacer es quitar este pedazo que se ve de borde o estas imágenes que es muy difícil encontrar imágenes buenas en internet esto es de una, de una página ahí conocida pero pues la verdad eso tiene más problemas que soluciones pues mire todo lo que nos toca hacer porque la imagen está tomada ahí como como rápido. Mira, entonces no es que sea por la maravilla de imagen, entonces es lo que se puede manejar así hasta ahí. Se podría dejar el marco por aparte, aunque igual no estoy seguro si Revit es capaz de mapear este borde y después mapear esto por aparte. La verdad, no estoy seguro. Entonces, simplemente por ahora lo voy a dejar así. porque en otros programas eso sí se puede hacer como en Sketch, en SketchUp se puede hacer eso pero aquí en Revit no sé si lo es capaz de hacerlo porque pues como no tiene un rap, de Sketch tampoco tiene, pero pero es capaz de hacerlo hasta aquí está bien entonces ahí vamos a guardar esa así normal, así como está ponemos uno y vamos a comprobar a ver si así pronto funciona vamos a ver por ahora, digamos, vamos a hacer primero este que está aquí, bueno, otra vez vamos a mirar la imagen a ver cómo podemos ir haciendo ese borde uno sería este es que tiene elementos muy complejos lo importante es que vamos a hacer solo este borde este borde de aquí a aquí, de aquí a aquí como si fuera una puerta normal porque esto tiene elementos que son un poco extraños para Revit entonces no, no, no eh, no sirve igual esto no, no sé si ya lo dije pero esto no es para gente que sea impaciente <risa> toca eh, porque digamos si quieren aprender a hacer una puerta rápido eh, pues hay otros videos que muestran eso más rápido pero pues en este caso va a ser un nivel de profundidad más extenso entonces no si ese es el objetivo que tienen es hacer una puerta aprender a hacer una puerta pues no este no es tu video porque en este video vamos a trabajar ciertas cosas que son diferentes, que son ya para otro tema, para llevarlos para los engines, para otro tema de forzar a Revit, que de pronto estas es ciertas cosas, que Revit no, no está hecho para eso, pero se puede probar, o sea, no quiere decir que la herramienta, o sea, se puede usar, se puede probar, y si uno funciona realmente, pues bueno, eh, se dejaría así, se cambiaría, porque las pruebas que he hecho llevándolo a, a, a engines, desde directo de Revit funciona Pero ya aquí con mapeado y todo Que se quiere trabajar en esa parte Bueno eso sí no lo he hecho porque no lo he probado Que funcione desde aquí mapeado eh, Muy seguramente no va a funcionar Porque Revit apenas pasa a 3D Max Ya la cosa cambia Pero bueno, de todas maneras se puede probar Se puede probar, aquí por ejemplo bueno, entonces Vamos a, a no ponerle tantos parámetros Por ahora Solo lo voy a arrancar Inclusive ese borde es hacia afuera, o sea que ese borde iría aquí. Eh, ¿Qué pasa? Tocarle marcar. Y el profile, que son los problemas más grandes que tiene Revit. Vamos a ponerlo por aquí. Y siempre con unas bueno, 45, bueno, está bien. Y aquí 10, está bien. Revit tiene muchos problemas serios en la vida pero listo, pero pero siempre nos da cierta solución ¿no? ahí ya está, o sea angustico, pero ese es, ahí está en la parte externa, entonces vamos a mirar aquí hasta ahí estamos bien, es un sencillo, sin tanta cosa y vamos a ver si el borde está muy angosto si sí, el borde está muy angosto, este Ahí tengo problemas acá en este, está muy angosto. Está en 10, vamos a ponerlo por ahí en unos 30. Y este, vamos a 45. Vamos a ponerlo, ponemos 25 y aquí ponemos 35. Bien, ya que nos quede en la parte exterior. Ahora lo que decía, aquí ya se va a entender mejor lo que decía. No sé si Revit es capaz de mapear este borde acá y este otro borde de pared hacia acá, que es lo que aquí adentro, ¿no? No sé si Revit puede hacer eso. También podemos insertar la imagen aquí. Vamos a hacer eso para eh, en la exterior, sí. Insertar esa imagen. Eh, aquí nos dice, bueno, nos dice lo de siempre tan que sí, que no sé qué eso no nos interesa ahora todo eso ya es de principiantes entonces eso no para qué decirlo o así es que la puerta es muchísimo más más grande, de lo que estamos pensando y también tiene una medida bueno, pues ahí vamos a tener que acortarla como dicen eh, hasta aquí, bueno, creo que no nos da una altura, pues una no nos da consistente pues porque esto es una imagen ¿no? pues no pasa nada ok, lo ponemos aquí y hasta ahí estaríamos bien, por lo menos el ancho lo podemos ver, entonces vemos que por lo menos nos falta, pues casi 60, entonces vamos a editar ese sweep. Y es casi, no, es 60, y este borde vamos a verlo entonces en 45 como está y listo vamos otra vez al exterior y vamos a mirar esta otra parte la altura de pronto está muy grande no sé 2100. creo que ponemos en 2000 hasta ahí todo bien ahora tenemos que mirar esto el panel de pronto se puede hacer en otra o oh, aquí mismo también se puede no sé se puede generar acá al tema que iba era hacer vamos a probar simplemente la instrucción este Toca volverlo, ponerlo aquí porque mientras para que no nos estorbe y ahí dentro de la instrucción, vamos a hacer esa instrucción. Eh, bueno, vamos a mirar la imagen otra vez. ¿Cómo podemos hacer esa? Sería eh, porque es más fácil hacerla de frente porque este no, panel es muy complejo, o también podríamos hacer una instrucción y, y cortarla no sé qué puede ser porque para no realizar vamos a hacerla rápido para, para acelerar un poco y si en más profundidad se puede hacer eh, hacer como digo hacer este panel borde así y vamos a hacerla así sencillita solo para comprobar y de pronto si ya la cosa funciona o sea, es solo para probar, esto es solo, o sea, vuelvo y repito, esto no es para principiantes que quieran aprender a hacer una puerta, porque pues se van a obviar ciertos temas, y se va a saltar ciertas restricciones que Revit, eh, bueno, lo que no se va a hacer es hacer las cosas mal, eso si sí no, esto siempre tiene que ir alineado a algo, entonces eso si sí no se va a poner ahí a la loca, se colocan bien las cosas, y... Y, pero siempre para para digamos, para digamos la investigación y para ciertos temas hay que saltarnos ciertas cosas para inventar, crear nuevas cosas, probar nuevas cosas, y no estar pegados siempre a lo mismo. Eh, eso también lo aplica harto para Revit, porque pues Revit nos pone muchas restricciones en ciertas cosas. Entonces... Eh, dentro de las limitaciones también que tiene Revit porque Revit no es perfecto así ellos digan que sí eh, no es perfecto tiene muchos problemas ciertas cosas en el modelado nada más pues no se da cuenta todo el problema que tiene eh, entonces pues nada más no pero pues hay muchas cosas no, no solo eso en el ancho no sé aquí tanto bueno hay muchas cosas que... Aquí tiene 900. Bueno, está bien. El ancho está bien. Entonces ahí ya vamos a tener el primer problema... Que es el de mapeado. Porque para estirarla... Pues él no puede generar... Ese tipo de... De... Ese tipo de elementos, ¿no? Vamos hacia el exterior, hacia allá. Sí, está bien. Mm, bueno, vamos a crearla así exterior... No, solo para comprobar vamos a pues primero hagamos el material este sería el serial del panel entonces vamos aquí le ponemos y puede ser que cambie puede ser estos videos van a ser largos porque son para comprobar ciertas cosas que no estamos ¿sí? muy seguros porque no se está editando el video y porque lo que decía se están haciendo ciertas cosas que, que no es para las que no está planificado Revit y se va a probar ciertas cosas que no, que no no son las óptimas de pronto en manejo. Este de fol 1, ponemos dur, dur, panel, bueno, medieval, para que sepa que es una medieval. Y en este vamos a... está bien, está bien acá, es? mm, aquí no aquí seleccionamos ahí está para seleccionar la imagen y está a ver qué hace porque hasta ahora no no, no sabemos qué, qué, qué locura va a ser pero vamos a ver aquí pronto si pueden escena ¿no? cuba puede ser que les sirva mejor Está muy clarita ahí es lo que veo pero bueno por ahora le damos así esto de tinta no sé qué será tinta nunca lo he trabajado ah color como lo que lo pinte aunque si duro pane está bien porque el material ya va a quedar interno acá vamos a ver qué hace no sé no sé qué hizo no hizo nada ahí está la mapeamos muy muy extraño no importa la vamos a cambiar aquí a ver cómo hacemos porque para que con no, Revit no tiene eso para poder hacer ese tipo de cosas entonces no sé cómo se puede generar, de pronto no se pueda entonces hasta ahí llegaría la investigación que se puede realizar con esto, porque me está muy angosta eh, ya sabemos que esa imagen tiene por aquí dice, pero no la veo eh, si no se puede mapear de una forma correcta, pues hasta ahí llega el, el intento de Revit de hacer algo para videojuegos porque pues de pronto... No no, no no está pensado tampoco para eso no pero chévere que incorporaran ciertas cosas bueno, tiene una medida un poco extraña 577 porque como la recortamos entonces 577 como no estamos en en milímetros y ahí, ahí está la imagen está en otro la imagen siempre vienen en, en pulgadas 9x34 y 934 577. A la porque no nos deja mirar. No lo mantiene. No sé, esto ya es problema de Windows, ¿no? No mantiene la ventana ahí. 577 y 934. Entonces quitamos esto. Ya. Voy a ver qué hace. gracias alguna especie de puerta de todas maneras esto ya funciona, está mal apiado pero el tema es que la puerta se nos vea ¿no? por el otro lado